Para mí este premio es muy importante ya que reconoce todo el trabajo, todo el estudio que he llevado a cabo durante estos últimos dos años y medio tres que llevo en la universidad y no solo es importante debido a eso sino que también sirve de impulso ya que eh, me ayuda a finalizar estos, este año que me queda eh, con, con un espíritu de que se está viendo reconocido lo que estoy haciendo y más sabiendo que la, Carlos III me está facilitando que el año que viene yo voy a poder cursar en California eh, gracias a ellos. Eh, el último curso, entonces me parece de una, eh, una forma gratificante, pero de una manera eh, de recompensar todo el esfuerzo que llevo durante la carrera. Mi futuro todavía es, es, está muy, muy indeterminado, no sé no sé a qué me quiero dedicar. Sí que sé que quiero hacer cosas nuevas, o sea, es muy dirigido a no centrarme en un solo campo, sino investigar todo lo que sea posible. Yo creo que una de las de los motivos por el que he tenido bueno, si se puede decir éxito en, en los estudios es porque me gusta aprender, o sea, me gustan las cosas nuevas, eh, lo, lo, todo el rato lo mismo me, me canso un poco, entonces yo creo que eso se va, se va a ver reflejado en, en mi carrera, de forma que eh, yo lo que decía antes de que viera a California, ya estoy pensando a lo mejor el año siguiente, ¿qué quiero hacer? Si quiero ir a otros lados, no me paro en pensar, entonces yo creo que sería eso, in, in, investigación puede ser, pero quién sabe, quién sabe lo que deparará el futuro. Este premio supone, yo creo, tanto para mí como para mis compañeros, pues el reconocimiento, un gran esfuerzo durante lo que es todo el todos los años, porque ya estamos en, bueno yo estoy en cuarto año, es al, al premio del el expediente de tercero, entonces pues un año de mucho sacrificio, mucho estudio, además el tercer año es, también cambia más, más optativas, y yo creo que lo que reconoce ese, el esfuerzo y lo que, hemos, lo que ha supuesto todo el año en conjunto. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, las prácticas en, en Ibercaja, en la banca. Entonces a mí me gustaría trabajar en algo relacionado a la banca. No me he propuesto todavía como algo, hacer un máster o algo de momento, un posgrado, pero también me gustaría hacer algún máster, pero no sé si ahora o si puedo conseguir algún puesto y estudiar um, a la vez. Me gustaría eso, pero de momento es muy incierto, todavía estamos en el último año y, y bueno, ya veremos. A ver si sigue así. Es un honor para mí que me hayan dado este premio porque es un reconocimiento al esfuerzo pero, pero, y también un extra de motivación, porque muchas veces te pasas 12 horas en la universidad haciendo trabajos, estudiando y, y la verdad es que muchas veces olvidas dónde está esa motivación que tenías a lo mejor cuando empezaste. Pero bueno, también yo creo que más que al esfuerzo es eso, un, un extra de, de motivación, porque mi, mis compañeros, con los que me paso todo ese tiempo, que paso más tiempo casi con mis compañeros que con mi familia, pues se esfuerzan tanto como yo, o sea que yo les daría un premio de excelencia a cada uno, la verdad. Cuando acabe el cuarto año, eh, un máster sí o sí, porque las empresas es lo que piden y al final necesitas un máster si quieres tener un título de ingeniería al 100% Y todavía no sé, porque cada vez me atrae más el mundo académico más que el empresarial, a lo mejor. Entonces, a lo mejor, si me pudiera introducir en la universidad de algún modo como investigador o algo de eso, es lo que más me atrae, yo creo. Claro, es, es, es importante para nosotros ver que, que detrás de lo que estudiamos está una empresa tan importante como Airbus detrás y, y sabemos que en cuarto vamos a tener la opción de hacer unas prácticas con ellos o en el máster también vamos a tener la opción de hacer unas prácticas con ellos y la verdad es que eso te, como que te, te impulsa porque sabes que ya puedes entrar a lo mejor en una empresa tan importante como es Airbus en el sector aeroespacial.